Y de su eterna palabra me enamoré de Jesús cuando a los nombres le hablaba me enamoré de Jesús cuando a la gente curaba. su amor me demostraba me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada de las veces que a mi vida él le hablaba de las veces que su amor me demostraba Virgen miraba me enamoré de Jesús como el pan verdadero me enamoré de Jesús como el que siempre está viva.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 veces que su amor me demostraba